recomiendo tener instaladas estas extensiones aparte por supuesto de tener instalado PHP vamos a incluir código PHP en nuestro proyecto con la idea de reutilizar el código Para tener una mejor organización de los archivos vamos a crear nuestra carpeta INCLUDES Dentro de INCLUDES la carpeta TEMPLATES Y dentro de TEMPLATES tendremos nuestros archivos HEADER.PHP y FOOTER.PHP De esta forma al crear un nuevo archivo, una nueva página Solamente tenemos que incluir con código PHP nuestro header o nuestro footer Podemos realizar los mismos cambios en nuestro archivo index y con nuestra ventana modal.